Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía Santana, la impaciencia entorpece el pensamiento y lo transforma en impulso. La paciencia es inteligencia, por lo tanto es equilibrio y armonía del espíritu. Cuidado con la impaciencia porque efectivamente nos hace ser impulsivos, tomar decisiones en momentos inadecuados y a lo mejor tenemos una operación abierta, que seguro que a más de uno le ha pasado y le ha pasado más de una vez, tener una operación abierta, actuar por impulso, por impaciencia, mal cerrarla y entrar en pérdidas. A mí me ha pasado, vale, eh? me pasa a, a algunas veces al año. Y es algo que es normal, pero tenemos que intentar controlar que no nos pase. Tener la paciencia suficiente, saber aguantar el momento en el cual mejorarla o esperar ese rebote que esperamos o lo, lo que sea. Pero si tú te has, eh, has entrado en una operación con una idea se te da la vuelta y te has equivocado, pues has equivocado, no pasa nada. O sea, los errores es algo que tenemos todos a, a la orden del día, ¿vale? Eh, decía Michael Jordan, he fallado una y otra vez en mi vida y por eso he conseguido el éxito. O sea, entonces, eh, errar es de sabios, es lo normal, es lo lógico, es de humanos, ¿vale? Pero si tenemos esa idea y no llevamos a, a cabo la idea con la que nosotros... Eh, Comenzamos esa operación, hostis, una y otra vez, seguro que os ha pasado, he fallado, he vuelto a fallar, he vuelto a fallar, por no dejar terminar esa operación. Es decir, soy yo mismo el que me está eh, puteando, básicamente. Soy yo el que me corta las alas. Muchas veces por miedo, muchas veces por ay, el mercado, muchas veces hay momentos impulsivos en el mercado, fíjate, hoy hoy han dicho el, el tema de las actas de la FED. Eh, bueno, ya algo que ya sabía, es decir, yo a mi modo de ver, no creo que haya nada, nada nuevo. Eh, que los tipos de interés van a durar bastante tiempo y que pueden estar bastante tiempo ahí eh, en un nivel interesante. Bueno, pues eh, creo que es algo que todos eh, tenemos en la cabeza. ¿Por qué? porque no se va a controlar todo tan fácilmente, ni tan rápido. ¿vale? Y si entramos en una recesión más o menos profunda, pues también puede hacer un poquito de pupa en ese aspecto. Entonces, bueno, paciencia. Mañana tenemos datos, datos importantes a las dos y media de la tarde, hora española, eh, sobre la, el IPC de Estados Unidos. Vamos a ver cómo resulta, vamos a ver qué tal es. No solamente el número... Que nos den si no es IPC sin la energía y alimentos, creo que es bastante más importante eh, el subyacente. Vamos a, ver qué, vamos a ver qué datos dan. Yo no haría nada hasta que eh, se dé el dato y se vea cómo el mercado lo absorbe. Posiblemente esa hora de antes, si es a las dos y media, a partir de las dos vayamos a tener una volatilidad importante. Cada uno que la aproveche como crea conveniente. ¿Vale? Pero yo bueno, me estaría bastante pendiente del mercado porque puede que se den oportunidades interesantes. Así que bueno, ya cada uno que actúe como, como quiera conveniente. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Venga, comenzamos. <música> Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, Bitcoin en una hora eh, no ha hecho nada del otro mundo, simplemente bueno, pues ah, fue la, estuvo yendo al alza a lo largo de lo que fue final del día 11 y, primer, y primeros del día 12, un pequeño retroceso y parece que intenta, Volver otra vez al alza. Mientras no cierre por encima de eh, 11.168... los perdón. mil digo yo. Ojalá. <ríe> 19.170 aproximadamente. Es decir, que rompa este cierre de máximos. Bueno, pues no creo que vayamos a ver un impulso más alto. Eh, mañana con la volatilidad es probable. Es probable que veamos cómo va a la zona de los 19.500. Es probable. Eh, a partir de ahí que ahora después vamos a ver cómo son los datos. Es importante estudiar bien eh, los datos que nos den. Hay programas creo que van a hacerlo, en directo, lo hacen en directo y que bueno pues eh, de analistas decentes, vale, no como mucha morralla que hay en internet incluido yo mismo. ¿eh? O sea, eh, creo que pueden dar opiniones eh, de gente que lleva en el mercado suficiente tiempo como para saber de qué, de qué va esto. Si el dato es un poquito decente, un poquito bueno, un poquito mejor, o en base a lo esperado, los mercados no van a reaccionar mal, van, a, yo creo que reaccionarán bien. Pero si el dato, sobre todo la subyacente, es un poquito... Mmm, se acerca al 6,5 o 6,6, puede ser que se meta al mercado un buen castañazo. Yo creo que el mercado quiere subir, a pesar de que estamos viendo eso, seguimos viendo recortes y viendo después del recorte más que hemos visto en el SP500, ¿vale? yo creo que el mercado, después de esto, lo que quiere hacer es un doble suelo, y subir, pero lo que yo crea no importa, lo importante es lo que haga el mercado. entonces Yo puedo creer que, yo que sé, que los duendes eh, existen y, y luego el mercado decirme todo lo contrario. Entonces a mí lo que, es importante, lo que me importa es lo que me diga el mercado. Si mañana nos venimos a la zona de 3.550 o inclusive la perdemos, mmm, puede ser una buena oportunidad de hacer un posterior largo, pero... Estamos en cuatro horas, vamos a diario y vemos que en diario tenemos bastante margen todavía de caída. En cuatro horas tenemos un margen porque ha habido una pequeña recuperación en el RSI, podemos caer y en una hora, vale, toda esta zona en la que se ha recuperado ¿vale? puede hacer que haya una caída. Una caída en una hora desde donde está ahora mismo el RSI hasta la parte inferior, ¿vale? inclusive en una zona de este tipo, pues ya podéis ver lo que es, es decir, es una caída de este tipo. Desde aquí, de 3.741 hasta aquí abajo, ¿vale? 3.615, de ciento y pico puntos. Ciento y pico puntos eh, en, este, en este índice es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de un punto y medio, dos puntos fácilmente. Dos puntos eh, que caiga el S&P 500, ya sabéis lo que puede caer Bitcoin. Yo lo digo para sobre todo para aquellos que piensan que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero bueno de ilusiones también se vive uh, esto esto está provocado por mucha gente decía no no joder, a ver si ya entran por fin uh, esas esas ese dinero de los bancos de las grandes empresas de <risa> eso es lo que provoca ese dinero ese tipo de dinero entonces bueno eh, Ahí, ahí tenemos el premio, ¿no? Lo que, lo que queríamos, pues toma dos tazas. En fin, eh, en cuatro horas el gráfico tampoco es que nos diga demasiado. Hemos tenido, Tuvimos este gran rechazo, que era una vela muy buena, pero esta vela lo fastidió. Al final ha habido una pequeña subida en cuatro horas. Aquí tenemos otro par de rechazos, cosa que, bueno, pues no es mala, no son malos. Pero ya os digo, mientras no pasemos de esos 19, 200, 170, 19.170, si no me equivoco, era el, en una hora, eh, no vamos a hacer demasiado. Por otra parte, en el gráfico de diario, el día de hoy, si cierra así o un poquito más alto, es bueno. Eh, y nos podría dar ese impulso que necesitamos para llegar otra vez a tocar los 19.500, 19.550. Si es así, pues bueno, pues estaría bastante bien. Eh, pero mmm, la volatilidad de mañana puede ser una trampa. Puede ser si al principio tenemos un tirón muy potente a la baja, yo entraré en largos. Y viceversa, si tengo un tirón muy potente a la alza, después entraré en cortos. Porque, al menos de forma inmediata, eh, seguramente se le sacará un pellizco. A no ser que el dato sea malo realmente... Yo hasta que no tenga el dato no voy a entrar, es decir, no voy a especular una hora antes, como puedo hacer, por ejemplo, cuando cuando, eh, cuando hay una reunión del FON. ¿Vale? Esa la tenemos el día 1 y 2 de noviembre, si no me equivoco, o el 2, el 3 algo así. Eh, en este caso no tenemos esos datos, hemos tenido ahí las minutas que no nos han dicho nada nuevo y mañana tenemos IPC, pues en función de eso tenemos que ver. Por otra parte, en diario tenemos también nuestra línea R6, un toque, dos toques, el tercer toque se ha hecho en esta zona, ¿vale? Si lo ajustásemos seguramente... <coughs> ¿Veis? Perdona por la tos, que estoy un poquito así, tal. Tenemos un toque, dos toques, tres toques. Mientras siga esta línea muy bien, si volvemos a ir a la zona, a la zona de 50, pues oye, pues posiblemente vamos a ir a esa zona de los 19.500, aproximadamente. Yo no sé, chicos, lo que va a pasar. De momento, lo que sí sé... Es que en este canal tenemos en esta zona un fallo de canal y estamos lateralizando lateral alcista. Vale, bueno, los mínimos cada vez van siendo más altos. En este caso son idénticos. <coughs> Perdonadme. Y bueno, pues si llega a tocar esta zona. Veremos a ver qué pasa después. Depende del momento, pero yo creo que iremos abajo. Eh, ¿Algún imposible impulso al siguiente a la siguiente zona de los 21.500? Podría ser, pero primero primero hay que pasar esta línea que tenemos en los 19.500 y la línea de tendencia. Ahora mismo en la línea de tendencia seguimos teniendo, bueno, esta línea, la línea verde con la línea azul del canal, pero además si encendemos el Olinguan vemos que tenemos por encima la media de 50, media muy importante, diario, y la media de 100 que la tenemos en consonancia con la zona de resistencia en la zona de 21.500. O sea que bastante, bastante complicado está el asunto. Uy, el asunto, el asunto. En cuatro horas abatir la EMA 20, que está en 19.200. Una derrota, bueno, pues podríamos pensar en otras cosas, pero mientras tanto eh, nos podemos ir olvidando. Vienen cruces un poquito complicados, que es el cruce de la media de 50 con la media de 100, que están, pues eso, en un par de días se va a producir. Eh, si no pasa nada raro, así que bueno, pues... Y en cuanto a las medias en una hora... Mmm, poco que añadir. Hemos pasado ya la EMA 20 a cruzar la 50. Esto nos da, en principio, margen para poder ir hasta la de 100 en la zona de 19.250 aproximadamente. Y ya veremos ahí, ahí qué tal se qué tal se porta. En cuanto, eh, no me voy a enrollar porque tampoco además es más efectivo. Tampoco nos vamos a enrollar con cosas que no tienen más importancia. Tiene una vela mejor que la de Bitcoin porque está abrazando la vela del día anterior, si lo veis de Bitcoin, sin embargo, no lo está haciendo, pero eso es bueno, o sea, a mí me gusta, y ya sabéis que Ethereum cuando toma la delantera y Bitcoin va detrás, como que todo suele ir sobre ruedas, sin embargo, cuando es al revés, no, no sé por qué es así, pero, pero la verdad es así, Ethereum como que mueve muy bien el mercado. Eh, este punto de que hay aquí, que además el Oling no está marcando esta, esta línea verde, este soporte antiguo, que al estar por debajo es una resistencia, pues en la zona de los 1.000 eh, 422.420 para redondear eh, sería una zona de resistencia importante porque además seguramente si, subiésemos el, si subiese el precio la media de 50 también bajaría con lo cual nos haría de resistencia dinámica por otra parte el total market en verde hoy, bueno, bien, eh, ha subido bastantes valores, no es que sea mucho, es un 0,50, pero bueno, lo importante es que sea positivo. Es lo mismo que os digo muchas veces, no, joder, es que solamente he ganado dos dólares en esta operación, no importa, pero son dos dólares más que están en tu bolsillo. Y están mejor que en el de otro, eso seguro. Entonces, bueno, ahí va haciendo sus pases. La dominancia de Bitcoin, pues lo que decíamos, ¿no? Después de bajar y tocar, yo hago una subida. Hago mi retroceso. Toco en la zona an anterior resistencia, ahora soporte. Y otra vez para, para arriba. Eh, esta, esta línea que veis aquí no es una línea inventada, hay que, que se vea, ¿no? Es que viene desde bastante más atrás, ¿vale? venimos de estas zonas, ¿vale? Igual que esta viene de estos cierres que hay aquí, con toda esta zona. Entonces, bueno, ha hecho también de resistencia clavadita. Se ha portado muy bien. Lo ha hecho como debía. Siguiente objetivo, 41.87 aproximadamente, que deberá llegar a ver si esta vez lo rompe. Y si lo rompe, pues bueno, ya sabemos lo que va a pasar con las altcoins. Yo estoy, estoy fuera de altcoins, ¿vale? Quitando alguna de alguna entrada antigua que tengo, que ahí las dejo. No me preocupan porque es muy poquito dinero. Eh, estoy completamente fuera de altcoins. Bueno, en cuanto al oro, parece ser que alguien me dijo que sí, que le habían entrado compras en 1500. Así que, bueno, enhorabuena, felicidades, porque oye, fantástico. Yo, yo sabéis que estoy fuera del oro, pero bueno, lo repaso porque quiero que hay que hacerlo. Ha eh, ah, tenido una pequeña subidita hoy, de un 0,65. Muy bien, pues que siga así y que siga adelante eh, los cortos de Bitcoin siguen subiendo ¿vale? con lo cual mañana el día especulativo puede irse bastante a, a, a los cortos ayer rompió la media de 200 y la de 100 y hoy está intentando romper esta media de 50 para intentar que todas sigan al alza bueno pues vamos a ver qué qué se consigue con todo esto no de momento si las medias cortas están arriba quiere decir que está alcista entonces de momento va, va alcista vemos como la EMA la naranja la EMA 20 se ha dado la vuelta y en breve va a cruzarse aquí con la de 100, que es la azul clarita. Entonces, en el momento que se cruce, también eh, siguen siendo signos positivos para eh, seguir acumulando cortos. Muy atentos a, a lo que nos diga el mercado al respecto. Eh, en cuanto a las altcoins, bueno, pues eh, ha habido un poquito de todo, pero más bien poquito que de todo. <risa> Tenemos por encima del 5% en pérdidas RSR, Maker, Mir y Lit, poca cosa. Y en el lado positivo, eh, pues bueno, MDX, EX. H-Bar, la Hasgraf, muy bien, eh, Noya, Bra, V-R-A, eh, Hydra, DFI, Illuvium, también por aquí anda, y ya el resto está por debajo del 5%, es decir, no ha habido grandes movimientos, no hay chicha de la que muchas veces nos gusta, pero bueno, por lo menos que no haya grandes pérdidas, también es muy muy importante para seguir aguantando este vendaval, que ya sabemos que es una carrera de a ver quién tiene más huevos a aguantar el capital en su bolsillo y no en el bolsillo de otro que ese es el capital bastante más fácil de aguantar en fin vamos a terminar con bitcoin en cuatro horas nos quedan 3 horas 41 minutos esta vela acaba de abrir está un poquito verde bueno eh, a pesar de que estas velas han intentado los osos tirarlas y han remontado están han intentado tirar los osos los osos han remontado tengo una vela doji eh, bueno pues Mientras no rompamos estos máximos anteriores claramente y cerremos más arriba, no hacemos, no hacemos gran cosa. Así que, bueno, a ver si esta vela de 4 horas es buena y ya nos puede dar un pequeño impulso, por lo menos, para intentar ir a la zona de los 19.500. Por debajo deberíamos de vigilar la zona de los 18.500. Muy más, uh, es la zona en la que hemos estado tocando, tocamos aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. ¿Vale? Entonces, pues si, si caemos, si después de esta pérdida no hacemos aquí, intentamos recuperarlo y caemos, donde caeríamos sería en principio esa zona. Si perdiéramos esa zona, me he preguntado, gente, si perdemos esa zona, ¿dónde iremos? Pues lo más seguro es que quién sabe, pero bueno, el primer, la primera parada la tenemos marcada hace tiempo en este TP, que está en 16.723, 16, 16.723 y eh, 15.895 redondeando, ¿vale? O sea, ese es, es vamos a ir a estirándolo, ¿vale? Lo tenemos marcado desde hace tiempo, y bueno, pues ahí ahí va, no es ni más ni menos que la medición de este último impulso que hubo, a la contra, ya está, no hay no, no tiene más secreto, o sea, no es, no es más que coger, tirar un Fibonacci desde ese punto hasta ese punto, al mínimo, Vale, y lo que nos da es como TP1 ese punto. Si queréis saber qué nos da como TP2, pues ya nos está dando la zona de 11.500 y por la parte superior la zona de los 12.450, 12.500. 12.500 es una zona a mí que me gusta muchísimo. Me gustó en su día. Hombre, no es que quiera que baje ahí, pero es el TP2, pues si baja, pues... ¿Por qué no? Oye, yo qué sé. Si ya puestos, ya total... Eh, la cuestión es la temporalidad, que es lo de siempre, ¿no? Eh, yo lo digo mucho, sobre todo con la gente que solamente hace hold, que yo no, yo a ver lo respeto, ¿eh? no, no lo entiendo, pero, pero bueno lo respeto, cada uno hace lo que quiere, evidentemente es un mercado libre y la forma en la que cada uno lo haga seguramente será la más correcta eh, para su para, para sí mismo, ¿no? Porque al final esto es una cuestión de adaptarte. Eh, la gente que hace hold lo está pasando mal, porque yo tenía hold en, en 69.000, en 50 y pico mil, en, y no vendieron en su momento. Pero sí que llegan momentos, ¿vale?, que son muy positivos, para la, la, todos los holders comprar a muy buen precio y mejorar muchísimo sus posiciones, que es lo que yo digo muchas veces. Y lo que dije en aquel vídeo del fatídico 9 de diciembre, cuando el que avisaba de, toda esta, de todo este mogollón, ¿no? Eh, el mercado lo que busca es lo mejor para él, para sanearse. Entonces, el mercado para sanearse, por ejemplo, ya no solamente en Bitcoin, ¿vale? Sino en el propio S&P 500 con todas esas subidas, todo ese dinero que entró a lo loco, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tirar el precio. Y si yo soy y tengo un precio medio de compra de unos 21.000, vamos a dejarlo en 21.000 dólares de media de todo el mundo. Uh, y los grandes holders tienen un precio de... No, de todo el mundo que está en 22.000. Y los grandes holders en torno a 20.500, 21.000. Si yo quiero mejorar mi posición en aquel entonces, si no me equivoco, estaba en torno a 24.000, vale, el precio medio de los grandes holders. Si yo quiero mejorar mi posición, y la, ya la tengo en 24.000 cuando el precio está en 50.000, lo que tengo que hacer es tirar el precio para mejorar mi posición. Y esto es así. Entonces, cuanto más lo tire... ...más mejorar esa posición de 24.000 que tenía cuando el precio estaba en 50. ¿Claro? Y más gente se va a rendir y me va a dar su Bitcoin. No, no, yo no me rindo, yo... Ya, ya. <ríe> Espérate. Espérate que esto va, va para largo. Esto no es algo que... Y que por el camino no lo necesites. Que no te pasen mil cosas. Ten en cuenta que la gente que tiene dinero de verdad... Si mañana tiene una enfermedad... tiene una urgencia familiar tienen lo que sea, tienen dinero de sobra para cubrir esas necesidades. Nosotros no. Mucha gente que yo conozco, que está en Bitcoin, que ha comprado, que está dentro que va a muerte, pero que si mañana eh, le suben la hipoteca como le van a subir, va a tener que vender su Bitcoin al precio que lo tengan que vender. Y de esto el mercado es muy consciente. No penséis eh, ni por un momento... Ni por un momento, ¿vale? Que quien domina el mercado no es totalmente consciente que en el momento que muchas de esas hipotecas se encarezcan y la gente no tenga, empiezas a tener que tirar de ahorros, va a tener que vender su Bitcoin para pagar. Para pagar al precio en el que esté, da igual. Y lo vas a tener que vender. Más de uno de los que me están escuchando, seguro. Entonces aseguraros de verdad que el dinero que tenéis ahí no lo necesitáis. Que yo no, yo no lo necesito, ya. A no ser que pase algo extraordinario. Y muchas veces, por desgracia, esas cosas pasan y vuelvo a repetiros. Nuestros enemigos, los que nos quitan nuestro dinero, son totalmente conscientes de las necesidades que tenemos que ellos sí pueden cubrirse. ¿Vale? Así que, bueno, poco más que añadir. Si el vídeo os ha gustado, darle un like, compartirlo, y si no, darle un dislike y no lo compartáis, que me den por culo. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.